Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de Tenochar en español. El día de hoy traemos un video sumamente interesante y es que les vamos a mostrar cómo pueden transferir los datos de WhatsApp desde un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS. Lo mejor de todo es que no vamos a tener que utilizar ningún ordenador, obviamente eh, ya en anteriores videos habíamos enseñado cómo hacerlo a través de la aplicación de iCarphone, pero en nuestra PC. En esta ocasión no vamos a necesitar ningún ordenador, lo vamos a hacer directamente desde estos dos dispositivos que son totalmente incompatibles. Y son vamos a necesitar un cable otg o un cable nuevo de los dispositivos ios que en un extremo es Lightning y en el otro extremo es cable tipo c así que nada chicos comencemos con este video. bien chicos como siempre ya saben que existen diferentes maneras de poder transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos que son totalmente incompatibles aunque no sean las maneras más factibles por ejemplo sabemos que lo podemos hacer a través de correo electrónico para esto en nuestro dispositivo ios o en nuestro dispositivo android simplemente vamos a buscar el chat que queremos exportar desde aquí vamos a hacer clic en los tres puntos y le vamos a dar obviamente la opción que dice exportar si tenemos algún dato adjunto alguna información algún archivo multimedia tendremos la opción de poder anexarlo en este caso podríamos simplemente enviar los mensajes para hacer que se envíe de manera mucho más rápida luego de esto simplemente vamos a elegir la aplicación con la que queremos exportarlo vamos a elegir la aplicación de correo ya sea gmail o outlook cualquier aplicación que estén utilizando es indiferente luego de esto vamos a poner el correo electrónico del destinatario y listo lo enviamos y al dispositivo destinatario pues le va a llegar un archivo adjunto que vamos a poder leer de esta manera Se ve como si fuese una especie de código Pero básicamente aquí está el historial de la conversación Que teníamos con esa persona o con ese chat Está la hora, la fecha y todo lo que se dijo Durante esa conversación como siempre les digo la desventaja que tenemos con este método es que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo tenemos que hacer este mismo proceso con cada uno de los chats y por lo regular casi siempre tenemos múltiples conversaciones que sería algo tedioso hacerlo uno a uno por otra parte también tenemos el método de hacerlo a través de las copias de seguridad pero tenemos un ligero problema y es que si hacemos una copia de seguridad en la nube de google drive solo vamos a poder restaurar esta copia de seguridad de whatsapp en otro dispositivo android lo mismo pasaría si lo hacemos en la nube de icloud que solo podremos restaurar esta información de WhatsApp en otro dispositivo ios si lo hacemos con el método de copia de seguridad no podremos transferir los datos de whatsapp entre estos dos dispositivos porque son totalmente incompatibles pero si cuentan chicos con el cable que les había mencionado anteriormente que en una entrada es tipo c y en la otra entrada es lighting lo podremos hacer de una manera bastante fácil simplemente descargando una aplicación desde la google play así que veamos este proceso bien chicos ya tenemos aquí nuestros dos dispositivos que vamos a utilizar para la demostración de este video. aquí tenemos el dispositivo android y el dispositivo ios en este caso intentaremos transferir los datos de WhatsApp desde ese dispositivo Android hacia ese dispositivo iOS que como pueden notar no tiene la aplicación de WhatsApp configurada. Acá en el dispositivo Android tenemos ya la aplicación obviamente instalada y configurada. Aquí tenemos dos chats simplemente para mostrarle que esto es lo que vamos a transferir. Vamos a hacer lo siguiente chicos, vamos a ir a la tienda de aplicación Google Play directamente en el dispositivo Android y vamos a buscar la aplicación de iCarPhone Transferencia de WhatsApp que es esta que tenemos por aquí. Simplemente la vamos a descargar con hacer clic en la parte que dice instalar en ese caso, ya yo la tengo instalada para poder ahorrar tiempo. Yo le voy a dar en la parte que dice abrir, o simplemente en su cajón de aplicaciones van a ver el icono de iCarphone transferencia de WhatsApp. La vamos a abrir. Vamos a ver que es una interfaz bastante sencilla de entender por acá vamos a ver que tenemos tres funciones principales en primer lugar podemos transferir los datos de whatsapp messenger que es lo que vamos a hacer el día de hoy transferir los datos de whatsapp business y por último transferir los datos de gb whatsapp también tenemos una cuarta opción que es funcionar los datos de whatsapp vamos a utilizar entonces la primera opción que es transferir los datos de whatsapp messenger hacemos clic en esta parte aquí nos pregunta que cómo lo vamos a hacer si es de android a un dispositivo ios desde android a android o simplemente de ios hacia un dispositivo android por supuesto vamos a elegir la primera opción que es de Android hacia un dispositivo iOS Nos llevará a esta pantalla donde tendremos que darle los permisos a la aplicación de iCarphone Para que pueda leer los datos de nuestro dispositivo Esta es una declaración de privacidad, le damos en cerrar Aquí nos dice que está pidiendo autorización para poder acceder a la carpeta media Donde se guarda la información de WhatsApp, es decir las copias de seguridad Le vamos a dar la parte que dice autorizar Aquí vamos a ver que esta es la carpeta media, esta es la carpeta que necesitamos donde se almacena la copia de seguridad de WhatsApp. Aquí tenemos dos copias de seguridad, una que teníamos anteriormente y esa que es la que acabamos de hacer. Le vamos a dar en esa parte que dice usar carpeta, le vamos a dar en la parte que dice permitir. Nuevamente seleccionamos esta carpeta que nos aparece por acá que es la carpeta de la copia de seguridad nos aparecerá este mensaje que nos dice que esa es una copia de seguridad que está cifrada de extremo a extremo Le vamos a dar por acá donde dice continuar con la transferencia Vamos a ver que aquí nos dice que no cerremos la aplicación Ahora tendremos que colocar nuestro número telefónico para confirmar de que realmente nos pertenezca Bien aquí nos va a llegar un código, estamos en espera de que nos llegue el código de confirmación Para continuar con el paso siguiente Y aquí como pueden notar nos ha llegado el código, simplemente es colocarlo en esta opción que tenemos por aquí Listo, luego de haber puesto el código vamos a ver todos los datos que podemos transferir Desde GIFs animados, audio, documentos, fotos, sticker, video, nota de voz y texto Todo esto lo podemos transferir hacia nuestro dispositivo destino que sería el dispositivo Android Vamos a hacer clic en la parte que dice siguiente Luego de haber seleccionado todo lo que queremos transferir le damos por acá En la parte que dice siguiente y aquí nos dice que si en el dispositivo iOS tenemos el buscar mi iPhone activado Es necesario desactivarlo para hacer ese proceso en nuestro dispositivo iOS vamos a ir directamente a las configuraciones y aquí donde aparece nuestro nombre y nuestro correo electrónico vamos a ir a esa parte que dice encontrar. Si lo tenemos en habilitado esta parte que dice buscar mi iPhone simplemente entraremos y vamos a dar en desactivar, pondremos nuestra contraseña y listo. Como pueden notar dice que ya se está desactivando el buscar mi iPhone Por acá lo tenemos apagado Esto es simplemente lo que tenemos que hacer en el dispositivo iOS Ahora acá en el dispositivo Android le damos donde dice desactivado Nos dice ahora que podemos hacer clic en esa parte que dice iniciado Bien chicos una vez llegado a este punto tendremos que conectar los dos dispositivos A través del cable USB que les mencionaba anteriormente Por supuesto vamos a conectar el dispositivo iOS en la parte que es Lightning Y el dispositivo Android lo vamos a conectar en la parte que es USB tipo C una vez el dispositivo Android lo haya detectado le daremos en aceptar y aquí vamos a elegir la aplicación de iCarPhone transferencia de WhatsApp y le vamos a dar en la parte que dice siempre o solo una vez en el dispositivo iOS tenemos que darle en la parte que dice confiar es muy importante para que esto pueda funcionar le damos en confiar aquí vamos a elegir la aplicación y vamos a ver que dice que ya está conectado de manera exitosa aquí ya se están transfiriendo los datos como pueden notar ha bajado un poco el brillo todo esto para evitar que se descargue el dispositivo ya se ha transferido y el dispositivo iOS comienza a reiniciarse para poder aplicar ya todos los datos que hemos transferido por acá la aplicación de iCarPhone nos dice que la transferencia ha sido completada, que esperemos a que el dispositivo suba. Y una vez esta suba, pues obviamente lo que tenemos que hacer es empezar a configurar el dispositivo. Ya en este caso lo podremos desconectar. Yo voy a desconectar el dispositivo directamente desde el cable USB. Vamos a desbloquear nuestro dispositivo iOS. Vamos a ir ahora a la aplicación de WhatsApp. Eh, lo vamos a configurar desde cero. Vamos a colocar nuestro número telefónico. Le damos en aceptar y continuar. Permitimos todo lo que nos pida por acá. Colocamos nuestro número telefónico ya por acá se está validando el código que nos ha llegado al dispositivo cuando lleguemos a esta parte donde nos encuentra la copia de seguridad en icloud en caso de que encuentre alguna chicos es muy importante que no la restauren desde icloud para que les pueda funcionar y les pueda aparecer los datos que hemos transferido desde el dispositivo android así que aquí le vamos a dar la parte que dice no restaurar ya vimos que dice optimizando el whatsapp aquí ponemos nuestro nombre en este caso voy a poner este de sugerencia le doy en aceptar y aquí están los dos chats que obviamente teníamos en el dispositivo anterior aquí ya lo tenemos por supuesto nos aparecen los nombres porque esto lo tenemos almacenado directamente en este dispositivo de esta manera bastante fácil chicos es que podemos transferir esta información de whatsapp entre estos dos dispositivos sin necesidad de utilizar un ordenador aquí ya tenemos los chats en este caso se hizo de manera rápida porque no tenía mucha información simplemente tenía estos dos contactos agregados y tenía conversaciones por supuesto en el dispositivo Android ya la aplicación de WhatsApp se ha cerrado Vamos a ver que aquí nos pide verificar, le damos en ok Y aquí ya se ha cerrado la sesión porque hemos colocado el número en este dispositivo y es así de fácil chicos como podemos transferir todos los datos de WhatsApp entre estos dos dispositivos que son totalmente incompatibles sin necesidad de utilizar un ordenador simplemente descargando la aplicación de iCarPhone transferencia de WhatsApp directamente desde la Google Play. Espero que el video les haya funcionado que les haya resultado que hayan podido transferir todos sus datos de una manera súper fácil. No olviden suscribirse al canal sobre todo activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Todos los links utilizados acá en este tutorial lo encontrarán en la descripción para que con simplemente un clic puedan estar en las páginas que visitamos. Si tienes alguna duda o algún comentario, la puedes dejar también por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo. Esto es Tenochar Spanish y nos vemos en una próxima entrega.